¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo Guillermo de Cisplani IRL. En este video vamos a revisar una herramienta que creamos por sugerencia de un cliente que quería que, muy aparte de que su factura electrónica sea emitida normalmente por su tiquetera térmica, también tenga un respaldo en una cinta testigo usando la tiquetera matricial. Que para, bueno, digamos, para estas épocas, en este momento exacto en que... el la factura electrónica es lo que se emite pues la etiquetera matricial ya no se usa ya no se trabaja porque se utiliza solo la térmica entonces eh, para él le hicimos esta herramienta muy especial para que pueda seguir usando su máquina matricial como una impresora de respaldo es decir, en la térmica emite sus facturas y boletas electrónicas y en la matricial él va a emitir un duplicado que se va a quedar en la cinta testigo bueno vamos a ver cómo trabaja esto bueno en resumidas cuentas va a quedar así acá tenemos nuestra impresora térmica que va a emitir la factura electrónica con su código QR y todo lo demás y esta es la impresora, la del lado derecho es la impresora matricial que va a mantener una cinta testigo que es una copia internamente es decir no va a emitir nada hacia afuera todo va a quedarse dentro del rollo interno bien, listo, entonces entendida la idea central vamos a ver cómo se configura esto en el, nuestro sistema CISCAR para eso vamos a entrar a como administrador ya entré como administrador, ahí está vamos a pasar a los parámetros de la empresa y, y vamos a buscar que esté marcado determinado, eh, determinado checkbox y aquí está precisamente, ya está marcado, es este de acá imprimir copia de comprobante en etiquetera 2 correcto como esto es una muestra para YouTube, eh, no voy a ordenar imprimir etiquetas, sino voy a ordenar visualizar. Normalmente cuando ya estén trabajando, obviamente van a trabajar con la tercera opción. Vamos a ver en esta opción archivo POS que aquí tenemos la configuración de las impresoras. Impresora 1, impresora 2, así de simple. Esta viene a ser nuestra impresora térmica y esta viene a ser nuestra impresora matricial que es donde va a ir la copia nada más, así de simple es la cosa bueno, vamos a pasar a imprimir un comprobante para eso nos pasamos a la opción de cajeros vamos a hacer una, una venta no vamos a hacer venta de parqueo en este caso sino vamos a hacer una venta de un producto como por ejemplo un piqueo porque en la cochera también se puede vender cosas diversas no solamente parqueo y listo, ya está y algo más, digamos este una gaseosa muy bien vamos a pasar a facturar acá le decimos que eh, nos están entregando un monto vamos a decir de 50 soles y con eso tengo la opción de emitir mi comprobante muy bien vamos a darle enter y decimos que en este caso vamos a generar una boleta y aquí está mi boleta ahorita electrónica aparece esta es digamos la original por decirlo de alguna manera la que va a aparecer en la etiquetera térmica y luego va a aparecer la otra vamos a ver cómo. ahí está ese es el duplicado que va a quedarse en la cinta testigo de la impresora matricial y nada más lo cierro porque obviamente esta es una muestra para ustedes para youtube y listo proceso terminado si de pronto yo ya no quiero utilizar esta herramienta, pues es algo muy simple. Me voy como administrador y vamos a ir acá a retirar este check. Entonces ya no se va a imprimir el duplicado. Es así de fácil el asunto. Muy bien, eso era cuanto quería explicarles. Si tienen alguna consulta, pueden usar la caja de comentarios y no olviden suscribirse. Gracias.